Bueno, diseño de equipos. ¿Qué es el diseño de equipos? Eh, básicamente es centrarse en una de las partes de las características de un proyecto que más importante es eh, y a la que menos atención se le suele prestar. No a lo mejor a la que menos, pero sí desde luego mucho menos que a diseño de productos, etc. ¿Por qué...? Eh, si lo que más se valora por parte de un inversor, por parte de alguien que, que externamente evalúa el proyecto y las posibilidades de éxito que tiene Si lo que más se valora es el equipo, y esto hay miles de referencias eh, Se ha pasado por tres etapas, ¿no? Primera, desarrollo de producto Se teoriza mucho, se sacan metodologías, se, se habla mucho sobre cómo debe ser, cómo debe enfocar una startup ese desarrollo de producto Después viene desarrollo del modelo de negocio y de clientes, no, eh, no centrarse solo en el producto, sino en el modelo de negocio. ¿Cómo vas a ganar dinero? ¿Qué, qué propuestas de valor vas a hacer, etcétera? Luego desarrollo de clientes, no, con Steve Blank, cómo puedes ir avanzando, ir creando esa relación con los clientes, es, esas, esas interacciones que te permiten validar que vas por el buen camino y que estás resolviendo un problema interesante y que van a estar dispuestos a par por una solución que consideran que es efectiva y eficiente ¿por qué no se hace ningún esfuerzo en teorizar, en, en pensar, en diseñar eh, el equipo, el equipo de la startup cuando muchísimas empresas se la pegan por desavenencias en el equipo y, y las que no se la pegan, seguro que en algún momento eh, ¿Hay algún tema de equipo, de haber repartido más las acciones, de mil millones de cosas que pueden surgir? Bueno, pues este módulo, este vídeo, lo que plantea es: eh, céntrate en pensar prontito cómo quieres que sea el equipo, qué roles quieres eh, tener como fundadores, qué funciones, qué otras funciones vas a necesitar, en qué momento del ciclo de vida de la empresa. Y, en, ¿Y cómo las vas a cubrir? ¿Con trabajadores? ¿Con fundadores? ¿Con subcontratados, etcétera? Bueno, vamos a ir viendo los detalles de todo esto. Bien, un primer aspecto muy relevante, muy importante, suele ser el de los fundadores, el número, los perfiles, etcétera. Aquí, desde luego... Montar una empresa, montar una startup no es un juego de niños, ¿no? Con lo cual, enfocadlo así. Vais a poner, los que funden una empresa van a poner muchísimo esfuerzo y, y, y además tienen que percibir que todo es justo entre lo, en, en, en las aportaciones y las contribuciones y las retribuciones, perdón, de los fundadores, ¿no? Entonces, esto no es un juego de niños que tres personas en un bar tienen una idea y ya son tres fundadores de esa idea la idea, como hemos dicho mil millones de veces, no vale nada, no vale nada entonces, no, no cometáis esos errores, ¿no? Eh, que son tristemente habituales, ¿no? de, bueno, pues como estábamos los tres cuando se nos ocurrió la idea pues somos los tres socios a partes iguales, absurdo, absurdo, ¿no? entonces, primera cosa que debéis desterrar de vuestra cabeza es eso Luego, segundo, en cuanto a número de fundadores, ¿no? Siempre además entre los fundadores hay uno o dos que son los promotores, los que empujan, los que forman el equipo, los que consiguen otros fundadores, los que mueven la historia al principio. Esos se llaman promotores de la idea, ¿no? Dentro de los fundadores. ¿Cuál es el número perfecto de fundadores? Bien, hacer la reflexión. En general, eh, por supuesto, sobre esto no hay... No hay fórmulas que optimicen todo esto a un nivel científico. Entonces depende de muchísimas cosas. Sí, hay una serie de características en el número de fundadores que son buenas. Que una es, por ejemplo, que sean impares. Por supuesto, en realidad esto tiene que ver con que luego se refleje en el capital social y puedan desbloquear decisiones. ¿no? Pero cuando un número de fundadores son impares, las cosas fluyen más porque no hay empates, no hay... bueno por supuesto, no hay empates, todo depende de cómo se distribuyan las acciones. Pero en general es más fácil ver que algo, una decisión, se inclina por un lado o por otro. Cuando son dos fundadores, y cuando son dos fundadores a partes iguales en el capital, yo lo he hecho varias veces, eh, no he tenido problemas, pero sí conozco muchísima gente que ha llegado a situaciones de bloqueo absolutas, que se han cargado la empresa o que, o que han estado muy cerca de cargarse la empresa y les han distraído y desfocalizado muchísimo. Entonces, tenedlo en cuenta. Eh, otra tendencia, una tendencia que a mí me está sorprendiendo y que mm, depende mucho de las circunstancias y cómo se enfoque, es la de fundadores únicos, emprendedores que deciden montar la empresa por sus propios medios. Aquí yo distinguiría entre eh, los fundadores que hacen esto con una deci decisión consciente porque han tenido. han puesto en marcha con anterioridad. Esto empieza a ser muy habitual. Y este último año, último año y medio, me he encontrado muchísimos proyectos bien enfocados, con total consciencia de lo que están haciendo con fundadores únicos. Que precisamente. Eh, Quieren ser fundadores únicos para tener más eh, poder de decisión en la empresa eh, Y plenamente conscientes de que una empresa va a necesitar un equipo Lo resolverán de otras formas Me he encontrado unos cuantos ejemplos y con algunos he trabajado muy de forma próxima He sido tutor varias horas y he estado muy en contacto y sigo en contacto con ellos mm, Y son... Y, me gusta ese planteamiento, o sea, antes pensaba que no ibas a ningún lado como fundador único, desde luego no en una startup o en un negocio innovador y que tenga que crecer muy rápido y que se enfoque con un poco de ambición, desde luego sí en un proyecto, por ejemplo, de servicios profesionales, ¿no? Pero me estoy encontrando proyectos muy bien planteados con fundadores únicos y que muchas veces es consecuencia de que lo han pasado mal previamente con el tema de los socios, ¿vale? vale muy interesante también que en los fundadores haya perfiles complementarios. Hay una cosa horrorosa, cada vez es menos habitual afortunadamente, pero es el, el síndrome del... o el síntoma del, de los cinco ingenieros que hacen un MBA, que todos hacen el MBA porque quieren de dejar de trabajar en cosas técnicas que todos quieren ser CEO de la empresa, que han hecho un proyecto de master, de, de, para el máster eh, basado en una idea de negocio, en una startup y que quieren ponerlo en marcha y que todos quieren ser CEO, eh, desde luego muy mal planteado eh, los perfiles tienen que ser complementarios, puede haber ciertos solapes en las inquietudes, etcétera, pero eh, no debe ser eh, muy, mucho solape Quiero decir, está bueno que haya solapes y que cada uno entienda partes de los que hacen nosotros, pero las responsabilidades, el ámbito de toma de decisiones debe estar bien definido. Entonces, en ese aspecto, pues a mí, por ejemplo, me encanta, me encanta, tengo una especial debilidad, no lo oculto, eh, me gusta mucho la parte técnica, la gente técnica, me gustan mucho los perfiles de dos personas técnicas eh, que ponen en marcha un proyecto y una tiene una visión técnica y ganas de trabajar en la parte técnica Y la otra tiene ganas de trabajar en negocio También me gusta mucho uno eh, o dos personas en la parte técnica ¿No? Y una persona de negocio con cierta experiencia, eh, bueno, obviamente me gusta, <ríe> no descubro nada. Es lo que he hecho en, en mi empresa actual, en Agora voting Hay dos personas con un enfoque muy técnico, una más dedicada a investigación, no hay solapes entre ellos, aunque obviamente cada uno comprende muchas partes de las que hacen nosotros. Y una persona más orientada a producto, entonces tiene parte técnica, parte marketing, etc., y yo, que estoy centrado, soy el CEO, y estoy centrado en el negocio. A mí ese me parece el equipo perfecto, ¿no? Eh, tres personas, eh, un componente técnico muy importante, hemos apostado por bootstrapping. Eh, ese conocimiento técnico hace falta que podamos acometer el desarrollo sin tener que pagar a terceras personas y conociendo muy bien lo que estamos haciendo. Y la parte de negocio, pues me preocupo de, de ganar dinero, de intentar ganar dinero, de intentar maximizar. Bien, algo eh, muy importante, en primer lugar, cuando se trata de diseñar un equipo de poner en marcha, de un, ensamblar, ensamblar un equipo para poner en marcha un proyecto empresarial, es gestionar las expectativas de cada uno. Todo el equipo fundador tiene que entender qué es lo que busca cada persona que se incorpora, cada miembro de ese equipo fundador... ¿Qué es lo que espera? ¿Cuáles son las expectativas respecto al proyecto? ¿Por qué se meten en un embolado de tal calibre? Porque esto no es un juego de niños, va a haber que echar muchísimas horas, va a haber momentos tensos, va a haber discusiones entre los fundadores, va a haber diferencias de criterio. Si yo enfoco el proyecto como algo invertible, que quiero hacer muy grande, me veo... Dentro de un par de años trabajando desde Silicon Valley eh, Y otra persona lo enfoca como vamos a ver si construimos algo De lo cual pueda dentro de unos años delegar y vivir tranquilamente buceando, haciendo yoga O bailando flamenco en, en donde sea, en Cádiz, por ejemplo eh, Pues va a haber problemas, entonces hay que expresar, hay que conocer muy bien las expectativas del de resto de fundadores. Tienen que estar perfectamente alineadas, porque en el caso que he descrito antes, saltarán las chispas en el momento en que alguien diga, bueno, vamos a por inversores, parece que las cosas van bien. Y luego el otro se entere de que meter inversores implica, con absoluta o prácticamente 99% de, de, de probabilidad, el tener que vender esa empresa y, des, y desvincularse de ella, en gran medida, puede ser que no, pero desde luego muchas veces lo implica y dice, oye, yo no me he metido en esto para, para, para conseguir esto, ¿no? Pues por eso es especialmente relevante hacer esto cuanto antes en el, en el tiempo